Para Ciudad Abuela, estamos con Don Gedeón. Don Gedeón, cuéntenos, eh, ¿cuál es su función acá dentro del Paseo Campestre? Bueno, mi función comenzó hace ya un mes más o menos con la publicidad en la Radio Renacer en relación a este paseo que ya eh, se produce por muchos años. ¿ah? Eh, se hace la publicidad, ¿cierto? Se hace la invitación a la gente que concurra al paseo y también a las personas, a los comerciantes, para que se dirijan a la secretaria ejecutiva de este paseo, que es la señorita Marisol. Y eso ella va ordenando todo el cuento. Yo voy motivando a la gente para que concurra y bueno algún porcentaje de ello puede ser que que se acerque acá a cada rinconada para que goce de este paseo que la verdad es que concita la atención de, de muchas personas no solamente de la comuna. Eh, después viene mi, mi relación con esto también tiene relación con mi aspecto de comerciante que yo vendo helado acá ¿Mm? en principio era el único heladero ahora se abrió más la posibilidad que otras personas vengan acá y, y participen en esto de, de, de la libre competencia que, que le hace bien a la gente ¿Ah? hay más lugares donde los niños pueden ocurrir a tomar ladito, así que eso ahora eh, eh, netamente con lo que es paseo campestre digamos, yo eh, conduzco la inauguración de este paseo esto se hace habitualmente, o sea, está programado a mediodía, se atrasa por diversos aspectos de repente, pero nunca pasa más allá a las dos y media. Y el programa después continúa animando un poco a la gente para que concurra a los diversos lugares donde se hacen concursos, donde están los Juegos Populares, donde toda la actividad más oficial de lo que ofrece la Rinconada acá a la gente que viene. Eso es en el fondo mi, mi actividad. Eso es. Don Gideón, muchas gracias. Para Ciudad Huala, Elizabeth Hernández y Alejandro Faundes.